Bien, ya para terminar, solo nos queda resolver estos tres ejercicios de aquí. El primero nos dice, determinar la masa del niño, y aquí hay un niño. Eh, si el sistema se encuentra en equilibrio y se sabe que el área de 1, esta área de acá, es 100 centímetros cuadrados. Y el área de 2, esta área de acá, es 1500 centímetros cuadrados. Y que los símbolos son de masa despreciable. Bien. Entonces, para resolver esto, tenemos que ubicar de nuevo, mira, acá te puse una línea isóbara. Entonces, la presión que hay en este punto tiene que ser igual a la presión que hay en este punto. Presión en punto 1 va a ser igual a la presión en punto 2. La presión en el punto 1 la puedo calcular con la fuerza que estoy generando y el área. O sea, la fuerza en 1 dividido entre el área en 1. Lo que sería... 80 dividido entre el área en 1 que viene siendo 100 centímetros cuadrados pero acuérdate que necesitamos nosotros obtenerlo en metros entonces 100 centímetros cuadrados en metros es 100 dividido entre 10.000 bien, entonces nos quedaría un 1 sobre 100 y un 1 sobre 100 es un 0.01 o sea, vamos a poner a lo mejor 1 sobre 100 para no confundirnos de ahí Igual a la presión en este punto 2. Entonces, ¿cómo hay yo, yo la presión ahí? Voy a no, tratar de no usar tanto azul, como verán acá, porque he escrito en naranja, justo porque se me está acabando la tinta y tengo que quitar otra clase aparte de esta. Así que veamos, utilizaré el negro. Bien, entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Eh, aquí la presión en este punto, yo tengo que ver, que está influenciada por una presión hidrostática que viene del mismo líquido pero además hay una presión que se genera por el peso del niño o sea hay dos presiones la presión en dos se puede expresar como una presión total de dos que es entendida como la presión generada por el niño ...sumado con la presión hidrostática en 2. Entonces, la presión en 2 que está acá, lo voy a expresar. La presión que genera el niño es la fuerza del peso del niño. O sea, la masa del niño... ...multiplicado por la gravedad... ...dividido entre el área 2... ...que viene siendo 1500 entre 10.000... ...porque tenemos que convertirlo a metros... Viene a ser eh, 15 sobre 100 Entonces pongo acá 15 sobre 100 Ahora, esto que viene siendo la presión del niño Le voy a sumar la presión hidrostática en 2 La presión hidrostática viene dado por la densidad del líquido Multiplicado por la profundidad que es 0.5 metros Eso ya está en metros, lo dejo así Y multiplicado por la gravedad que viene siendo 10 ¿No? Entonces, acá también la gravedad, le voy a poner de frente el 10. Bien. Eh, quiero asegurarme de que el líquido sea agua, para no cometer errores también igualmente. Eh, sí, el líquido aquí en este caso es agua. Bien, entonces simplemente procederemos a operar. No te olvides de este análisis que hemos hecho, por favor. Bien, entonces, acompáñame, veamos. Aquí por orejitas tendríamos que sería 80 multiplicado por 100, igual, y aquí tendríamos a la masa del niño, la masa del niño multiplicada por 10, multiplicada por 100, dividido entre 15, y a esto le sumamos la densidad del agua, pero la densidad, cuando es kilogramos metros, porque estamos usando metros, cuando es kilogramos metros, es 1000 kilogramos por metro cúbico, multiplicado por 0.5 metros, y esto multiplicado por 10. Bien, entonces aquí podremos eliminar eh, tres ceros, esto es 8.000, ¿no? Tres ceros, tres ceros del 1000, y tres ceros con el 1000. Entonces acá me queda un 8 igual a la masa del niño, dividido entre 15... Y sumado 10 por, por 0.5, que sería 5. Entonces, este 5 que está sumando pasa restando. 8 menos 5, 3 es la masa del niño, dividido entre 15. Y todos sabemos que 3 por 15 me daría 45 kilogramos, sería la masa del niño. Bien, entonces esa sería... La respuesta para el primer problema, el problema 11. Seguimos con el problema 14. Nos dicen, los émbolos, no, esta parte creo que no se nota muy bien, los émbolos A, B y C tienen un área de 5 centímetros cuadrados, 60 centímetros cuadrados y 70 centímetros cuadrados respectivamente. O sea, los émbolos que están acá, acá y acá tienen 5, 60 y 70. Entonces acá le ponemos área 1 igual a, 5, pero ojo, son centímetros cuadrados. Entonces acá ponemos área 1 igual a 5 centímetros cuadrados. El área 2 que está acá es de 60 centímetros cuadrados. Y el área 3 que está acá sería de 70 centímetros cuadrados. A, B y C. Respectivamente ya los hemos ordenado y se dice... Si la fuerza que se está aplicando acá, esta fuerza de acá, es igual a 50 newtons, determina el valor total de la masa de R más la masa de Q. Entonces nos piden la masa de R sumado más la masa de Q. ¿A qué será igual esto? Sabiendo que el líquido es agua. Bien, entonces vamos a proceder a resolver. Sabemos que por pascal... Por la línea isóbara que se va a formar entre los émbolos en, este, en esta prensa... ...va a hacer que las presiones en estos puntos sean iguales para los tres. Quiere decir que la presión en A va a ser igual a la presión en B... ...y la presión en B tiene que ser igual a la presión en C. Esta relación se tiene que mantener. Bien... Entonces, ¿esto porque es? Por principio de Pascal. ¿Ya? Entonces, nosotros diremos lo siguiente. ¿Cómo calcularíamos la presión en A? La presión en A la podemos calcular con la fuerza que estamos aplicando. La fuerza en A dividido entre el área, que sería 5 centímetros cuadrados, pero acuérdate que tenemos que tenerlo en metros. Entonces sería 5 dividido entre 10.000. Bien, esto sería igual a la presión en B. La presión en B es una fuerza de R, o sea, la masa de R multiplicado por 10, ¿cierto? El peso de R es una fuerza, hacia abajo, peso, entonces masa de R por 10, dividido entre el área, que sería 60 sobre 10.000. Bueno, acá estamos cometiendo lo mismo que hicimos en un ejercicio en el video anterior. Eh, creo que sería de más haber hecho esta conversión. Pero lo que sí tenemos es que la fuerza, ahí va a ser 50. Entonces tendremos 50 sobre 5 igual al MR por 10 entre 60. Entonces esto y esto se va, 0 con 0 se va, me queda 10 por 6, sería... 60 kilogramos igual a la masa de R. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos la primera masa. La segunda masa la tendríamos de igualar B. Bueno, que ya hemos visto que BMR es 60. Entonces sería 60 por 10 sobre 60 centímetros cuadrados igual a la masa Q. A la masa Q multiplicado por la gravedad 10, dividido entre el área de su base, que es 70, ¿no? Entonces, estos de acá son dos operaciones separados, ¿bien? Porque si bien las tres están unidas, yo tengo que analizar separado primero esto, tapo C, y hago primero el A y el B. Una vez que termino eso, ya yo lo que quería en B, tapo A, y opero B y C. Y así hallo la masa de Q. Se sentaba, se sentaba, 0 con y la masa de Q... Nos quedaría como 7 por 10, o sea, 70 kilogramos. Entonces, a nosotros no nos piden las masas por separado, nos piden que sumemos la masa de R más la masa de Q. O sea, sería 60 sumado con 70, eso sería un total de 130 kilogramos. Y esa sería la respuesta para el problema 14. Último problema ya para terminar el video, el reto del día. Una pregunta que nos viene en el examen de San Marcos 2014-2. La presión sobre la superficie de un lago es de 110 kilopascales. La presión sobre la superficie de un lago. O sea, imagínate que acá tienes el lago. no Entonces, vamos a hacerlo algo así. Bien. Imagina que tu lago es así. Entonces, la presión que se está ejerciendo en la superficie... Bien, es de 101 kilopascales. Entonces yo sé que tú recuerdas notación científica y sabes que kilo es un 10 a la 3 o 3 ceritos más. Bien, o sea, tenemos eh, 101 mil pascales de presión en la superficie. Y nos preguntan a qué profundidad, ya, a qué profundidad, se acaba de ver un punto, a cierta profundidad, la presión... Es el doble que está en la superficie. Cuando nos hablan de esta presión, nos están hablando de la presión que genera el líquido. ¿Bien? O sea, viene siendo la presión hidrostática del agua. ¿Cierto? Entonces, sencillo. Vemos nuestra fórmula, ¿no? Presión total va a ser igual a la presión, en este caso, hidrostática del agua. La presión que está experimentando acá. Con la presión superficial bien entonces eh, acá la presión superficial ya la tenemos es 100 o 1000 pascales más y acá tenemos la densidad del agua que sería como estamos eh, trabajando en sistema internacional 1000 multiplicado por la gravedad que es 10 y multiplicado por esto en metros sería igual a la presión total que se experimentaría Pero la presión total que se experimentaría Sería el doble que hay en la superficie O sea 100 perdón El doble sería 2, 2, 1, 2, 3 Entonces esta sería la ecuación que tendríamos Bien, esto que está sumando Pasa a restar Sería 1, 0, 1, 1, 2, 3 Igual a 1 un con 4 ceros X Entonces 3 ceros con 30 se va y me quedaría 10,1 o oh, bueno ya para operar bien para que lo tengas claro 101 sobre 10 que estaba multiplicando pasó a dividir y esto sería igual a 10,1 metros esa sería la profundidad a la que la presión que está expuesta esta, este punto sería el doble de la presión de la superficie a 10,1 metros Bien, espero que te haya servido el video y si es así no olvides darle un me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias y buenas noches a todos.